Televisión Dominicana, Telenor Norte se llama en Televisión Dominicana. Vamos a conectar inmediatamente con Pedro Javier, que se encuentra en el municipio de Las Terrenas, en la provincia Santa Bárbara de Samaná. Adelante, Pedro Javier. Así es, muchísimas gracias. Estamos realizando una cobertura. En este momento presentaré una panorámica de cómo van las votaciones desde esta provincia, Sabaná, directamente desde el municipio Las Terrenas. También reportamos que en el municipio de Sánchez, todo también marcha con gran normalidad. En el municipio Cabecera, Santa Bárbara de Sabaná, también con gran normalidad. Y los demás distritos, así como el Limón, las Galeras y Arroyo Barril nos reportan a uno de nuestros seguidores que todo ha marchado con gran normalidad en estas elecciones extraordinarias municipales 2020. Lo mantendremos al tanto desde aquí para que usted a través de... Esta medio se mantenga siempre informado de todos los aconteceres de esta, como decía al principio, elecciones extraordinarias municipales. Retornamos con ustedes al estudio. No, gracias a Pedro Javier, directamente desde Las Terrenas, en Samará. Santa Bárbara, me encanta ese sector, me fascina. Sí, muy y, y movimiento, eso me gusta, señora, así si es que seguimos incentivando. Sí, la gente parece, está acudiendo ahí, a, vaya votar. a votar. Hay que ir a votar. Es lo importante. Cuando Rey y yo terminemos nuestra jornada por aquí, vamos, vamos a ir a cada votar. uno a nuestros diferentes eh, sitios de votación, a nuestras diferentes eh, mesas electorales, colegios electorales, y vamos a ejercer nuestro voto en el día de hoy. Y usted quiero, haga lo mismo también. Claro, así. Señor Rey, quiero un, dar un saludo muy especial a una señora llamada Paula Mercedes, quien dice que nos está viendo desde Italia. Gracias oh, Italia. a la bella. ¿Cómo sí. está? Pregúntale Ay, que cómo sí, está Paula, el por, favor, por ahí, coméntanos, Paula. cómo es la situación, cómo está todo. Danos idea, pueden escribirnos a través del WhatsApp. Que...